¿Qué es una base de datos relacional? Bueno, ya hablamos de base de datos en general. En particular, los tipos de datos, esos son de SQL Server, que es las que vamos a usar nosotros. Eh, no nos vamos a meter en el mundo de las bases no relacionales, que ya lo van a ver más adelante. Hoy vamos a hablar de bases de datos relacionales o base de datos SQL. ¿Qué es una base de, eh, relacional? Una base de datos relacional es una base de datos que cumple con el modelo relacional. ¿Y qué es el modelo relacional? Bueno, es un modelo que se basa en establecer relaciones entre los datos guardados en las distintas tablas. O sea, tengo las tablas que cada una representan en una entidad con sus columnas y sus filas y establezco relaciones entre esas tablas. Las relaciones entre las tablas las vamos a llevar a cabo con unas columnas especiales conocidas como clave primaria y clave foránea. Ya vamos a ir a eso. Desde lo que es un, un modelado de datos que lo recomendable antes de empezar a trabajar con una base de datos o un nuevo, eh, una, generar nuevas tablas o lo que sea, es como siempre sentarse a pensar el problema y armar eh, un modelo de datos y cómo van a estar estructuradas esas tablas y cómo se van a relacionar. Dentro de un modelo de datos tenemos algunos conceptos que son entidad, que ya lo vine hablando, que es la representación de un objeto cero concepto del mundo real, que se describe en una base de datos. ¿Qué es concretamente una entidad de un modelo de datos en la implementación? Es una tabla. En el caso anterior que, que les mostré era la entidad empleado, tabla empleados, siempre las tablas en plural. En este caso tenemos otra entidad acá en este ejemplo, que es alumno, eh, que tiene tres columnas, DNI de tipo entero, que es una primary key, que ya vamos a ver qué es, una clave primaria. Tiene un nombre y un apellido, los dos que son barchar de 45, de 45 caracteres. La entidad alumno, Va a estar representada en la implementación por la tabla alumnos. Cada entidad tiene atributos que son las columnas de la tabla. En este caso, sus atributos son DNI, nombre, apellido. Los atributos tienen un tipo de dato y tienen una semántica, un significado para esa entidad, el nombre del alumno, el apellido del alumno, el DNI del alumno. Eh, y entre las entidades se pueden establecer relaciones, que es decir, cómo dependen unas entidades de otras. Y eso también se va a ver en relaciones en, en las bases de datos a través de claves primarias y foráneas.